Bien, nosotros de regreso seguimos aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía, ya en esta segunda hora. Buen provecho a todos los que están sintonizándonos en este momento a través del canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición, nuestra primera hora a través de Canal América. Recuerda inscribirte, recuerda seguirnos, suscribirte, eh, la palabra perfecta, en nuestro canal de YouTube. Ahí nos busca como El Toque de Queda TV Canal y te suscribe. Activa la campanita de notificación para que cada vez que colguemos un video puedas ver lo que hacemos aquí. Miren, eh, dejé un tema colgado para nuestro eh, abogado en planta, el licenciado Antonio Diloné, de nuestro segmento eh, Diloné al punto, sobre el tema de los derechos y deberes en cuanto a lo que son las grabaciones que hacen los policías y también que hacemos los civiles y el tema de las requisas o sea, tú revisar un vehículo, la cartera de un civil cuando esté detenido por la policía. Le damos la buenas tardes eh, a Dilonay y también a nuestra compañera, Maris Lady Veloz, quien no está de acuerdo con que se le quite. Yo digo, está de acuerdo con que mochen a los partidos con un 50%. Yo en este momento no estoy de acuerdo. Buenas tardes, Dilonay. Muy buenas tardes, amables televidentes, Roberto Veloz, buenas tardes. No, ese tema que tú estuviste planteando. Eh, está muy, es muy importante, pero hay que detallar algo, Roberto. En los estados de emergencia que el presidente presenta a las cámaras legislativas, tanto el Congreso como a los diputados, eh, inmediatamente es aprobado ese estado de emergencia. Los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de tránsito están prácticamente suspendido, para no decir suspendido. En cuanto a lo que tú estabas... No, no, no eh, escúcheme, eh, escúcheme, licenciado, yo entiendo que el estado de emergencia le da la facultad al presidente para tomar medidas que priven de los derechos a los civiles. Pero, una de ellas ahí, pero ellas, ahí es que voy. Una de ellas es el toque de queda. Ahí es que voy. Pero el libre tránsito no. No, no, gente, no, pero la, que dentro la, del toque de queda no hay libre tránsito. Dentro del toque de queda Exactamente, no. pero primero... Pero dentro del Estado de Emergencia sí. Pero primero el presidente tiene que mandar al Congreso... El Estado de Emergencia. El proyecto de Estado de Emergencia. Sí, pero dentro ahí es que quiero aclarar que usted dijo como que en el Estado de Emergencia eh, eh, no, no, no ha, pero, pero es que tú no me dejaste terminar la idea. Ok, pues termina. Entonces la, pues el Estado confundido. de Emergencia es eh, lo que el presidente de la república manda al congreso nacional correcto perfecto hasta ahí vamos bien Sí. de 45 días Exacto. en ese estado de emergencia los derechos fundamentales de los ciudadanos están limitados en todo el sentido de la palabra Ahora bien, no, no, espérese, espérese, para, para pero que déjame. no nos confundamos. Está no, no, no, limitado, pero, eh, no, el presidente de la República dentro de ese estado de emergencia puede limitar algunos pero, derechos hermano, de los ciudadanos. Claro, están limitados, pero el presidente pero no va to, a definir no todo, no todo. el presidente va a definir cuáles derechos se limitarán. Sí, pero que ahora le, el estado sí, pero, de emergencia le da al presidente. Está bien, pero yéndonos ahí a platano, no vamos muy lejos. Hay un estado de emergencia y hay un toque de queda en un horario determinado. Ahora, fuera de ese toque de queda, hay una obligatoriedad Ajá. para el uso de la mascarilla, pero no está... ¿Está limitando tu derecho? Eh, sí, pero esos dos derechos, no todos. No, no, no, pero yo no... Y, durante, y durante, fuera del horario del toque de queda, no, perfecto. yo tengo todos mis mi derechos. déjame, tal vez tú no entendiste lo que quiero eh, explicar. Ajá. Mira, Roberto, y amables televidentes. El Estado de Emergencia limita ya sabemos, el estado los de emergencia. derechos sí, de lo, los ciudadanos, pero el presidente dentro de ese Estado de, de, de, es que de no, Emergencia... Es que no, es que no, es que no, es que no, es que no, Diloné, es que presidente. no vamos bien, es que el Estado de Emergencia... Pero, ¿cuál, pero cuál es la idea que Diloné... ¿Qué limita, pero, pero, pero, pero, ¿qué limita, qué limita el Estado de Emergencia? ¿Cuál es el derecho? Veloz, yo quiero que me explique. ¿El Estado de Emergencia qué limita? Bueno, le da la facultad al presidente sí. para que limite. Está bien, pero está bien, pero el presidente, estamos hablando aquí. Pero es aquí. El presidente ha limitado dos derechos. Pero está el, bien. El, el, el toque de queda que ha puesto. Pero está bien. Pero no ha limitado todos los derechos. No, no, no, no. no el no. estado de emergencia no no necesariamente, es que, que cuando tú apliques y dices que el estado de emergencia limita los derechos. No, no, limita algunos derechos que el presidente entienda que debe de limitar. Le da, no todo. le da la facultad al claro, presidente para limitar sí, los es que, derechos es que, mismo los que la Constitución derechos. de la República ver, le establece a los ciudadanos. El, el, el derecho al tránsito en el toque de queda. Está bien, pero fuera del toque de queda, está limitado en el estado de emergencia. El asunto de, de, de, no, de, no, de, de Sí, sí, claro. De aglomeración. No, de aglomeración no, de los no, ciudadanos. No, no, eso no, es un derecho no, limitado no, no, de asociación. Oye, de asociación, pero no de circulación. Pero no que está es limitado. Que, es que cada cosa tiene su segmento. Sí, pero que ahí es que voy. En el estado de emergencia siguen muchos derechos de los ciudadanos. No, pero Por ejemplo, que no. el de, ajá, pero eso es lo que te estoy explicando. Porque cuando tú me dices y le dices a, a los televidentes, el estado de emergencia limita, no limita. El Estado de Emergencia no limita. El Estado de Emergencia es lo que da la facultad al presidente para que no, él mía. pueda derrogar limitaciones de los ciudadanos. Es la explicación correcta. Okay. El, curso el licenciado. Si usted me dice a mí, el Estado de Emergencia limita, no limita el Estado de Emergencia. El Estado de Emergencia es lo que le da la facultad para que el presidente tome medidas extra aún por encima de los derechos civiles de los ciudadanos. Ahí sí, ahí se la compra. Te voy a hacer una pregunta. Cuando inició la pandemia, que hicieron los retenes en todas las entradas de las ciudades, cuando usted iba y lo paraba a un militar y le decía, ¿para dónde usted va? Y le pregunta para dónde iba. ¿Cuántas personas van? Si iban más de dos personas en ese vehículo, el oficial militar podía detener a esa persona. Le está limitando un derecho fundamental. Pero que no... Pero escúchame, y estábamos dentro del Estado, simple y llanamente del Estado de emergencia. Ahora ¿Y cuál es la pregunta? Ahora bien, Hágame la pregunta. No, no, porque la pregunta la hiciste tú. Yo estoy tratando de explicarme. No, explicarte. no, no. Tú me dices, te voy a hacer una pregunta. Hágame la pregunta. Exactamente. No está la pregunta que te dice no Ajá. está limitando... La libre El libre tránsito de esa persona claro, en ese momento. Claro. Y, si, y no estaba dentro del toque de queda, estaba eh, dentro del no, estado de emergencia. Sí, pero ¿quién? Pero, perdón, es que, es que me, me está confundiendo a mí. No, y está como, no. Es que, óigame, el presidente dentro del estado de emergencia puede tomar medidas. Por eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero está bien, pero que, es que, es, que puede, es el presidente que la toma, pero por el hecho de decretar estado de emergencia. No quiere decir que te está limitando automáticamente. El presidente Pero se supone que se, decir... es de que si se decreta se también. estado de emergencia. Está bien, está bien, está bien. Estado de emergencia. Se declaró el estado de emergencia por 45 días. Ah. Está bien. Y el toque de queda el toque de queda los quitan. ¿Cuál, cuál es, cuál es, cuál es lo quitan. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? Las que el presidente plantea en ese estado bueno, de emergencia. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo es que el presidente dice cuáles derechos va a limitar del ciudadano, no porque tú declares un estado de emergencia, te están violando tu derecho Pero, magistrado, es es estoy tratando pli. de decirle Pero, bueno, no, es que tú dijiste y lo has repetido, que el estado de emergencia limita los derechos. No, el estado de emergencia no limita. El, el, okay. el, quien lo limita es el presidente, porque si fuera así, con el estado de emergencia ya no es que no, el presidente no tenga que hacer más nada, porque Pero está el, todo limitado. Está bien. ya usted ¿Sí o no? La explicación correcta? No, no, no, yo quiero sí. que, porque Pérez, licenciado, tenemos que entendernos es nosotros magistrado. y entender aquello. Sí, no. perfecto, perfecto. No, porque, ¿qué, ¿qué pasa? Ahora mismo tenemos un toque de queda, sí. de un horario limitado, sí. pero eso no limita a que la gente salga, e incluso el, el, la limitación que hay es de aglomerarse más de 10 personas. Pero eso es una limitación a los derechos. Está bien, es una limitación, pero que esa limitación el presidente es quien da Pero la Pero eso lo hemos dicho desde el principio. Porque tiene el estado de emergencia. Dentro del ya. estado de emergencia. Pues ahora sí estamos claros. Perfecto. Pues ahora estamos Excelente, claros. magistrado. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a, a lo que es nuestro <risa> tema de hoy, que básicamente es un tema muy importante porque estamos, eh, se avecina ya un proceso de elección en los Estados Unidos y queremos eh, compartir con nuestros televidentes algunos... Temas Pero antes de eso, vámonos con Diloné al punto.